Vamos, que descenso no es eso La misa es la repleta de canciones si tu alma no sabe de traiciones si callar es tu estrategia déjame ser la balanza que equilibre Si tu risa está repleta de canciones, si tu alma no sabe de traiciones, si callar es tu estrategia, déjame ser la balanza.